Hola amigos, ¿cómo están? Eh, en esta ocasión les vamos a enseñar cómo pueden solucionar el pequeño problema o una de las posibles soluciones al problema que algunas veces se nos presenta a los usuarios de Linux y, sobre todo, en el navegador de Mozilla Firefox. Y lo que sucede es que seguramente lo han notado en algunas ocasiones al querer reproducir algún video que. Que necesite del plugin de Flash eh, desaparece la leyenda ahí de este plugin necesita ser actualizado y bueno les mostraremos cómo hacerlo manualmente así es que vamos lo primero pues obviamente será este entrar al navegador de Firefox bueno igual que quieran y buscar este, ahí poner en la zona de búsquedas, en la parte de búsquedas, eh, Flash Player. Una vez que entran a la página de Flash Player, ustedes van a escoger el z para otro Linux y ve, bueno, se descarga súper rápidamente, lo guardamos. y bueno pues eh, minimizamos el navegador o lo cerramos como quieran vamos a la parte donde están las descargas eh, yo generalmente lo corto pero ustedes pueden copiarlo o bueno, como quieran, ¿eh? vamos a la carpeta personal y aplicamos la tecla control más h para ver las carpetas ocultas y buscamos la que dice punto mozilla, ahí en punto mozilla ya sea que si en la carpeta de plugins o si no la crean pegan el archivo que acabamos de bajar y en mi caso pues bueno ya no lo voy a pegar porque ya lo tengo ahí lo abrimos y descomprimimos o en el escritorio el uh, archivo liveflashplay.so como verán ahí queda cierran el explorador de archivos Y listo, eso es todo, con eso debería de solucionar este problema que les comenté de muchas gracias.